Sebastián de Arauco, tres enfoques sobre la reencarnación. Primer enfoque, 2. La reencarnación en el Nuevo Testamento. La llamada reencarnación o la vuelta a la vida física, del ser espiritual, después de haber pasado por el trance llamado muerte, está muy clara en el Nuevo Testamento, aún en las diferentes versiones que han llegado a nuestros días. Para aquellos que pertenecen a cualesquiera de las iglesias del cristianismo, Sometemos a su consideración tan solo algunos de los párrafos del Nuevo Testamento, y les invitamos a analizar con mente clara y meditar sobre ello. Comencemos con el Evangelio de San Mateo, cuando el Mesías habló, sobre Juan el Bautista, a la multitud de personas que le seguían, entre otras cosas les dijo, porque todos los profetas y la ley han profetizado, hasta Juan, y si queréis oírlo, él es aquel Elías que había de venir, el que tiene oídos, que oiga, capítulo 11. Versículo 13 al 15. Nota de pie, 1. Esta frase del maestro, el que tiene oídos que oiga, era usada con alguna frecuencia. Tal parece significar que no todos tenían oídos, psicanopsia. Al igual que hoy, hay quienes no quieren escuchar, porque ello requiere pensar, aborrecen el conocimiento por hallarse a gusto en la ignorancia. Las palabras de Jesús solo pueden ser comprendidas por aquellos que anteponen la verdad por encima de los convencionalismos. Fin nota de pie. Aquí, el Mesías afirma enfáticamente que, Juan es el Elias que había de venir, pues, anunciado ya estaba por el profeta Malaquías, 4, 5. Hoy es bien sabido, porque demostrado está, que los cuerpos físico-orgánicos se desintegran después de la muerte, en un tiempo mayor o menor, y demostrado está también por la ciencia, que las moléculas de que se compone cada cuerpo, al desintegrarse, van a formar parte de otros cuerpos. Y como el cuerpo carnal del profeta Elías había muerto hacía ocho siglos, lógico es que no podía venir en cuerpo físico ya desintegrado. Luego, la vuelta de Elías, tenía que ser en espíritu. Nota de pie, 2. En la edición del Nuevo Testamento, de Editores Pontificios y de la Sagrada Congregación de Ritos, Tournal, Bélgica, 1936, en latín y castellano, hay una llamada aclaratoria en las páginas 115 a 117, que reza así, ve, espiritualmente en la persona del bautista. Fin nota de pie. Y para manifestarse en nuestro mundo, necesitaba un cuerpo físico, por lo que Elías, en espíritu, encarnó nuevamente en un niño, igual que a todos acontece, el niño hijo de Zacarías y de Isabel, que por nombre le dieron, Joanán. Y fue conocido por Joanán, Ben Zacaria, Juan hijo de Zacarías, y más luego como Juan de Hebrón, Hebrón lugar de nacimiento. Pasando a la historia como Juan el Bautista, del griego Baptistes, si hemos de tener como verdad la palabra de Jesús de Nazaret, encarnación del Cristo, no podemos negar esta afirmación suya, y si Elías, espiritualmente, volvió a encarnar, volvió a la vida terrena en un nuevo cuerpo, en una nueva personalidad, bien claro está, que todos los humanos hemos pasado por lo mismo, hemos vuelto a encarnar de nuevo, o sea que, el espíritu. El ego que actualmente anima nuestra personalidad, ha vivido ya en otros cuerpos y ha animado otras personalidades. Por ende, negar la reencarnación o el renacimiento del espíritu en nuevos cuerpos, es negar la afirmación del mismo Jesús Cristo. Las leyes divinas que rigen la vida en sus diversos aspectos, son leyes perfectas, como perfecta es la mente de donde emanan, y como leyes divinas y perfectas, son inmutables, porque... Si fuesen mutables, no serían perfectas. De aquí que, la ley que permitió la vuelta de nuevo a la carne o reencarnación de Elías, es igual para todos, es la ley palingenésica o ley que rige los renacimientos. Sería infantil presumir que Dios, sabiduría y amor infinitos, justicia perfecta, pudiera tener preferencias. Las leyes divinas que trascienden a todo el universo y están inmanentes en toda la creación, son iguales para todos. Si así no lo vemos, es por ignorancia, por desconocimiento de esas leyes, o por fanatismo que impide a la mente razonar. Pero, continuemos analizando el Evangelio de San Mateo. Las versiones actuales del Nuevo Testamento explican que, cuando Jesús, después de la transfiguración en el monte Tabor, bajaba con los tres apóstoles que le acompañaron, estos le preguntaron: Pues, como dicen los escribas, que debe venir primero Elías. A esto, Jesús les respondió: En efecto, Elías ha de venir y entonces restablecerá todas las cosas, pero yo os declaro que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron de él todo cuanto quisieron. Así también harán ellos padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que les había hablado de Juan el Bautista, capítulo 17, versículo 10 al 13, en la nueva edición de la editorial católica, Sociedad Anónima, Madrid, 1964, dice textualmente, sin embargo, yo os digo, Elias ha venido ya y no le reconocieron. La reencarnación era bien conocida por todos los discípulos del maestro, pues Jesús llevó a los doce al santuario escénico del Monte Tabor, en el comienzo, donde fueron preparados para el cumplimiento de su misión apostólica, por los maestros de la escuela esenia, según versiones de otras fuentes, y en el evangelio de San Marcos, está más claro aún, pues, reza así y le preguntaron, pues, como dicen los fariseos y los escribas que ha de venir primero Elías. Y él les respondió, Elías, realmente, ha de venir y restablecerá todas las cosas, y como está escrito, el hijo del hombre ha de padecer mucho y ser vilipendiado. Si bien os digo que, Elías ha venido ya en la persona del Bautista y han hecho de él cuanto quisieron, según estaba escrito, capítulo 9, versículo 10 al 12. ¿Qué más claridad que esta? Nota de pie, 3 una prueba de que profesaban la doctrina de la reencarnación. Fin nota de pie. Ante esta afirmación del sublime nazareno, Elias ha venido ya en la persona del bautista, cabe alguna duda, ¿por qué, entonces, es ocultada esta verdad? Dejó al lector esta interrogante. Aun cuando las versiones actuales del Nuevo Testamento difieren mucho de las versiones más antiguas, hay una frase en el Evangelio de San Juan que es altamente significativa y precisa, por tanto, no extrañes que te haya dicho, os es preciso nacer otra vez. San Juan 3, 7. Otras versiones dicen, os es preciso nacer de nuevo. La palabra de Jesús, fue bien clara, es preciso nacer otra vez o nacer de nuevo. Desviar esta frase a interpretaciones convencionales, no es propio de los amantes de la verdad. Si bien el Mesías hablaba en parábolas a la muchedumbre, no así a los letrados, como era Nicodemo de Nicópolis. Doctor en la ley de Moisés y miembro de Sanedrín. Nota de pie, 4, al igual que en los tiempos actuales hablamos con ejemplos y comparaciones para mejor hacernos comprender. Fin nota de pie, más aún, invito al lector a analizar con detenimiento y meditar sobre este otro pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 9 versículo 1 al 3, pasando vio un hombre ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, maestro, ¿quién pecó? Este o sus padres para que naciera ciego, respondió Jesús. Ni este pecó ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Con esta respuesta, el Mesías dejó bien claro que, ni este, el ciego como persona, ni sus padres, habían cometido faltas causantes de tal condición. Entonces, si el hombre ciego no había cometido faltas ya que había nacido ciego, ¿dónde está la causa? El Maestro Jesús dijo para que se manifestasen en él las obras de dios cuáles obras preguntará el lector las obras de dios se manifiestan en toda su creación por medio de leyes sabias y justas y si ese hombre igual que acontece en la actualidad vino ya ciego a la vida humana para sufrir no te parece amigo lector que tiene que haber una causa anterior al nacimiento y cuál ha podido ser sencillamente su pasado sus vidas anteriores en las cuales hubo infringido dolor a otros y que, consecuencialmente, vino a esta vida a pagar el daño que a otros había causado. Aquí tenemos un aspecto de las obras de Dios, sus leyes, la ley de consecuencias o de causa y efecto, en acción de reajuste, recibiendo cada cual la cosecha de su siembra. La reencarnación o encarnación sucesiva de los seres, es una ley natural y cósmica. Sin ella, las actuales desigualdades humanas, físicas, intelectuales y morales, no tendrían una explicación lógica. A la luz de la ley palingenesia, pluralidad de existencias, nos es fácil comprender el origen de todas las desigualdades humanas y los fenómenos dolorosos, como reajustes del orden violado, reajuste cósmico, como rescate de deudas contraídas con la ley, ley universal del amor, en el pasado. Aun cuando hay un gran número de sacerdotes y estudiosos en las diversas iglesias del cristianismo que han aceptado la reencarnación como una verdad, como la ley divina, la teoría teológica sostenida aún, proclama que, momentos antes del nacimiento de una criatura, es creada un alma por Dios, y ésta entra en el mundo físico por un tiempo que puede variar entre unas horas a un número de años. Al final de esta corta duración de vida terrestre, pasa al más allá invisible, por ese trance denominado muerte, donde permanece para siempre. Su situación puede ser de felicidad, para cantar eternamente alabanzas a Dios o a un estado de sufrimiento eterno, con arreglo a sus acciones y la observancia o no de ciertos dogmas, en el corto intervalo de una vida terrena. Nota de pie, 5, recién ha sido modificado por el momento de la concepción. Fin nota de pie, es decir que, de acuerdo con ese concepto, el alma recibe una sola vida, se le da una sola oportunidad, y en esa sola oportunidad, o se salva o se condena para siempre. ¿Quién no ha visto ciertos ambientes de vida humana en donde vienen niños a la vida, carentes de toda posibilidad de salvarse, considerando una sola vida terrena, la negación de la pluralidad de existencias, de la reencarnación, la afirmación de una sola vida terrena al espíritu inmortal, con la diversidad de condiciones humanas? es causa principal de la pérdida de la fe en la existencia de una justicia divina, fenómeno social tan generalizado en nuestro mundo occidental. Esta es una de las causas principales de la descreencia religiosa en la juventud de hoy. Y dolorosamente, esta juventud está cayendo en un materialismo embrutecedor, cuyas consecuencias estamos ya percibiendo. Analicemos, por un momento, a la luz de la razón. La más elemental lógica nos hace ver que, si Dios es infinitamente sabio y justo, y en esto concuerdan todas las religiones, tendría que proveer a todas las almas con las mismas cualidades intelectuales, morales y volitivas, y nacer en las mismas condiciones humanas, si tan solo una vida le da a cada alma para alcanzar la llamada bienaventura. Y, ¿es así? ¿Acaso? No, absolutamente no. No nacemos todos iguales. ¿Podremos, entonces, culpar a Dios? que es la máxima sabiduría cósmica y el eterno amor. Además, si el alma es creada por Dios, al nacer, tiene que ser pura, porque es inadmisible a la razón, que Dios pueda crear algo impuro. Más aún, si el alma pasa del no ser al ser, en el momento de penetrar al cuerpo, en virtud del soplo divino, como se concibe la parte de responsabilidad que se le asigna en el supuesto pecado de nuestros padres porque vía de justicia se le imputa una falta que se cometió cuando aún no existía. No hay sordo mayor que aquel que no quiere oír, reza un adagio. Todo individuo con mentalidad dogmática, se resiste a las innovaciones, por lógicas que ellas sean. Toda idea nueva o diferente que tienda a modificar su estructuración mental, le oponen resistencia. Y este es el caso de un considerable número de militantes en las diversas iglesias del cristianismo que, a pesar de la tesis anterior en la cual el Mesías dice enfáticamente, él es Elías, y sus discípulos así lo entendieron, se apoyan en cualquier otra frase del Nuevo o Antiguo Testamento, para resistir a la verdad de la reencarnación demostrada. Hay quienes, para desvirtuar la verdad de la reencarnación del profeta Elías, argumentan que puede ser el cuerpo de Elías resucitado, o sea, la vuelta del cuerpo físico, que ocho siglos antes había fallecido basándose en el relato del profeta Eliseo, de que Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego y de que un ángel se le apareció diciéndole que Elías volvería. Nota de pie, 6. Este pasaje del Antiguo Testamento corresponde a una visión del profeta Eliseo, discípulo de Elías, el cual vio esa escena plasmada en el éter cósmico, pues, Eliseo, al igual que todos los profetas, era un supersensitivo, con la facultad de clarividencia desarrollada que en parapsicología es denominada faculta extrasensoria pues por lo que podía haber plasmado en el éter figuras reales figuras simbólicas, así como acontecimientos pasados y futuros, y profetizar. Fin nota de pie. Pretender que el cuerpo de Elías, de vida vegetativa, fue llevado al cielo, donde la vida vegetativa orgánica no existe, es, desconocer las leyes naturales. Más aún, no se puede hablar de Elías resucitado, cuanto que se había visto a Juan siendo niño, y se conocía a su padre, Zacarías, y a su madre, Isabel. Por ende Juan podía ser Elías reencarnado, pero no resucitado. Y hay también quienes sostienen que Juan el Bautista no fue la reencarnación de Elías, por el hecho de que Juan respondió con un, no soy, cuando un grupo formado por sacerdotes del clero judaico y levitas le preguntaron si él era Elías, que se esperaba. Esta negación, no era un desconocimiento de Juan, de su condición de espíritu de Elías vuelto a la vida física, ya que ello le había sido revelado en las escuelas de Esenios, en la cual se había formado, llegando a alcanzar el séptimo y último grado de sus enseñanzas espirituales. Todo parece indicar, que era el temor a la persecución por la casta sacerdotal judaica, fanática e intransigente con todo lo que no fuera salido de sus propias filas. Nota de pie, 7. Tal era la condición de aquellos tiempos, reflejada en las indicaciones del Maestro Jesús a sus discípulos, guardaos de los hombres, porque os entregarán a los sanedrines y en sus sinagogas os azotarán San Mateo 10, 17. Véase también San Marcos 13, 9, y San Lucas 21, 12. Fin nota de pie. Dar a esta frase u otra, un sentido contrario a lo dicho por el Mesías, que le conocía bien de otras edades. Rechazar esta afirmación del sublime nazareno, por lo que sea, es rechazar como verdad las palabras del Mesías y seguir sosteniendo un sofisma, y ocultando la verdad con paralogismos. Qué grave responsabilidad ante la ley, de todo aquel que, conociendo la verdad, la oculte. Otros pasajes del Nuevo Testamento podrían ser citados y analizados más profundamente. Pero, creemos que, para todo aquel que se tenga por cristiano y que admita las palabras del sublime Maestro Jesús, como verdad, con lo expuesto basta. Y para las mentes dominadas por un positivismo materialista u oscurecidas por el fanatismo religioso o los convencionalismos, no valen argumentos. No obstante, con todo amor les invitamos a meditar.